¿Cuál es el impacto de la actividad minera en el medio ambiente y la salud de los seres vivos que lo habitan? El doctor Armando Flores de la Torre nos lo explica. es eh, el análisis de la, del impacto de la minería en las zonas aledañas y en, los, en el proceso de salud de enfermedad nos dedicamos a la cuantificación de metales pesados entre ellos plomo zinc cadmio arsénico cromo eh, manganeso hierro en diferentes matrices como suelos agua plantas y buscamos alternativas de remediación a través de la transformación de materia orgánica en biocarbones, a través del de uso de bacterias, a través del uso de algunas otras matrices para la búsqueda de remediación de estas zonas mineras abandonadas que abundan en nuestro territorio zacatecano, ya que la minería es una de las actividades predominantes como actividad económica en Zacatecas. En esta búsqueda hemos transformado plantas en biocarbón, hemos transformado re residuos orgánicos provenientes de mango, de aguacate, en biocarbón que estamos haciendo análisis para la retención de metales en, estas mate en estos materiales. Y hemos eh, secuenciado algunas bacterias que se encuentran presentes tanto en residuos eh, mineros de concepción del oro como de Zacatecas y que son bacterias que eh, tienen cierta tolerancia a los metales y nos ayudan con la biotransformación para la biodisponibilidad de los mismos en las plantas. Eh, nuestro objetivo integral es encontrar una estrategia que involucre eh, materiales como biocarbón, plantas y bacterias que nos ayuden a sellar, a generar una capa de material orgánico alrededor de todos nuestros residuos mineros para evitar la movilidad por fenómenos como la lixiviación, que eh, va a la contaminación de mantos freáticos y canales de aguas subterráneas y además evitar el flujo de estos ma materiales o metales a través del viento y eh, tenemos alumnos de licenciatura de maestría que nos ayudan con estos proyectos eh, estamos haciendo también actualmente un análisis de poblaciones alrededor de zonas mineras en eh, poblados eh, que tienen también condiciones extremas de cuestiones de economía y de dónde pueden obtener el agua, estamos haciendo esos estudios en la actualidad y de eh, materiales de los cuales se alimentan eh, ganado que se produce en estas zonas. Esto lo estamos desarrollando en el laboratorio de toxicología y farmacia en cooperación con pues, el, el cuerpo académico, como mencionaba, la doctora Gele López Luna, el doctor Jaime Cardoso Ortiz, la doctora Mariana Ramírez Herrera, el doctor eh, Víctor Manuel Escó de Espinoza, que se está incorporando también a trabajar con nosotros para la búsqueda de estas alternativas. No queremos alarmar a la población. Lo que se trata es buscar una estrategia de remediación de esta actividad tan importante económica minera y que eh, se pueda desarrollar de una forma más sustentable a través de estas técnicas de preremediación de estos residuos mineros con la ayuda de como les decía, de bacterias de materia orgánica transformada y de plantas que finalmente sobreviven en estas condiciones adversas de los residuos mineros.